¿Quién no ha tenido alguna vez problemas de, de pareja, discusiones malos entendidos? En fin, cosas que, que aunque no lo parejan, nos hacen desestabilizarnos, pues para... para Afrontar situaciones como estas, eh, hemos creado un, un servicio de apoyo psicológico eh, eh, orientado a personas con a personas con diversidad funcional en el que un equipo de psicólogos eh, del cual eh, Fernando no forma parte, pues eh, trabajan de forma personalizada con cada, con cada caso. Ahora Fernando no, os va a explicar un poquito más en profundidad en qué consiste este servicio. Hola, soy Fernando Pena, soy psicólogo con más de 15 años de experiencia en consulta eh, y también con pacientes con diversidad funcional. Si tu caso es que tienes problemas de pareja o problemas personales o alguna cosa que quieras comentar y necesites un apoyo psicológico o un asesoramiento profesional, te agradezco pues, que te pongas en contacto con nosotros y te prestaremos la ayuda que necesitas. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web o bien a través de nuestro Facebook y, y bueno, estaremos encantados de ayudaros en todo lo que podáis necesitar.